Soy Rafa, de Viajes con Humor, y quiero felicitar a Intermundial por su 25 años. Muchísimas gracias por acompañarnos en todos nuestros viajes, ya por otro 25 allá, ¿eh? que con... Hola, me llamo Miguel Castro, eh, trabajo en Calister, una compañía aérea española, y vengo a celebrar los 25 años de Intermundial, y les deseo lo mejor para los próximos 25, si es posible cierto. Enhorabuena Intermundial. Hola, soy Carla de Tierras Polares y enhorabuena Intermundial por sus 25 años. Eh, nos acompañan siempre en todos nuestros viajes polares, nuestras aventuras y ahí donde estamos ellos están presentes dándonos calor. Mi nombre es Ana. Soy Albert. Y somos juntos Zapatillas, Zapatillas por, por el, el mundo. mundo. Y nada, aquí estamos para um, desearos el aniversario de 25 años. No se cumplen todos los días. Una compañía que para nosotros ya es la tercera pata de Zapatillas por el Mundo. Y nada, 25 años, no son nada, o sea que a por los 50. 50 más, claro, que sí, un besito más, hasta luego.